Hace ya un buen tiempo que Nintendo sacó su nueva consola y para nadie es un secreto que la Nintendo Switch ha resultado ser todo un éxito, especialmente por sus características en modo portátil. Tal es así que la propia Nintendo sacó la Switch Lite y ha tenido una buena respuesta del público. Por supuesto, PlayStation sigue teniendo un público fiel y no cabe duda que ha estado en el primer lugar de ventas por un largo periodo de tiempo, aunque algo curioso ha venido sucediendo varios de sus exclusivos han pasado a PC y no sabemos con certeza si esta será la tendencia a futuro. Lo que sí sabemos es que PlayStation 5 está a la vuelta de la esquina y tendrá que ofrecer algo más que sus exclusivos para captar la atención del público en este cambio de generación ya que Xbox está golpeando fuerte. Como usuario de PC, el Game Pass ha sido para mí una de las mejores cosas que Microsoft me ha ofrecido. Y siendo sincero, teniendo una PC potente a día de hoy, la Xbox se me ha quedado de lado. Sin embargo, con las nuevas consolas de Xbox, esto podría cambiar incluso para muchos peceros ya que nos están ofreciendo máquinas poderosísimas a un precio increíblemente bajo. Si yo quisiera armar un PC con componentes similares a la Xbox Series X, honestamente si acaso y con todos los impuestos que meten en mi país, pudiera pagar solo la mitad de esta. Es ahí donde la Xbox Series X y Series S se vuelven atractivas. Podemos tener todos los beneficios del Game Pass que implica más de 100 juegos disponibles a un precio ridículamente bajo. Si a esto le sumamos las alianzas de Microsoft con empresas como Electronic Arts y Ubisoft, la oferta se vuelve más interesante. Si puedo comprar la consola más potente que existe a precio de una Nintendo Switch, ¿cómo no hacerlo? Ahora bien, me encanta Playstation, adoro sus exclusivos y los que siguen mi canal han visto cuánto hablo de ellos, incluso he subido gameplays. Pero me temo que PlayStation no tiene una oferta similar al Game Pass, y siendo sincero por unos 5 exclusivos que vayan a salir si la consola no iguala el precio de la consola de Microsoft, me temo que la consola de Sony deja de ser una propuesta tan interesante para mí. También pensando que sus exclusivos potencialmente llegarán a PC, mmm, bueno creo que ya me hace pensarlo un poco más. En mi humilde opinión, creo que si tengo una PC lo suficientemente potente, una Xbox no es necesaria, ya que igual puedo disfrutar del Game Pass que es un ofertón. Pero si mi PC es deficiente, la Xbox y específicamente la series X, sería una de las compras más inteligentes que podría hacer. Más si pensamos en familia, que en que tenemos hijos e hijas y que podemos aburrirnos rápido de ciertos juegos. Bueno, el Game Pass es la solución. ¿Dónde quedan PlayStation y Nintendo entonces? Nintendo juega otra liga, en la portátil y sus exclusivas son un plato fuerte, aunque lo que hizo con Super Mario All-Stars 3D me parece abusivo. Literalmente da los mismos juegos de antaño sin prácticamente ninguna mejora y estoy seguro que más de uno ya los tiene emulados a un precio de juego nuevo. Esto puede ser tema de polémica y si quieren puedo hablarlo en otro video, por lo demás sabemos que en potencia Nintendo no puede competir y poco a poco se irá rezagando y alimentándose únicamente de sus exclusivos. En el caso de Sony Playstation 5 igual vive de sus exclusivos y aparte de eso no tiene el plus que tiene Nintendo, no puede jugar en el baño y la verdad en cuanto a potencia ya sabemos que está un poquito por debajo de la Xbox. Sin embargo, no todo está perdido. ¿Qué tal si deja de cobrar por el online? ¿Y si monta un servicio como el Game Pass o incluso mejor? ¿Y si explota su potencial en el VR? De momento, no hay claridad de cuál estrategia seguirá Sony. Lo que sí sé es que los más beneficiados de todo esto seremos nosotros los jugadores. Microsoft está tratándonos con respeto y nos está ayudando a quienes tenemos los bolsillos algo ajustados, dándonos facilidades y precios que no encontramos ni en PlayStation ni en Nintendo. Ya veremos qué nos depara el futuro.